Buenos días a todos los presentes. La precisión de los titulares nunca ha sido el fuerte de los medios de comunicación, siempre serviles a los intereses económicos del empresariado. El titular Chile despertó se instaló como una premisa irrefutable ese octubre del 2019. Ojalá los despertares fueran así de simples y espontáneos. Quien así lo afirme, poco o nada entiende de procesos sociales, persistentes, desafiantes, testarudos e impertinentes, de un pueblo que nunca durmió. Los pueblos modelan vías y escapes de la estructura que los oprime. Los dolores invisibles para el Poderoso siempre fueron evidentes para nosotros, que nunca nos deslumbramos ante el destello vano de la vitrina del escaparate. Del deslumbrante titular de desarrollo y bonanza económica. Por las calles de mi barrio, por las avenidas, por los recovecos de las poblaciones, solo llegaban residuos de las ganancias de la clase dominante. Los salarios miserables fueron y son el pilar el cual forjaron el imperio económico de la clase empresarial, respaldada por una constitución que les garantizó la tajada más grande en la repartija de las utilidades. Cancha dispareja, jóvenes sin universidades, niños en las calles, mujeres con trabajos precarios, pensionados en la miseria, cáncer sin cura en el sistema público. Ni hablar de los derechos, la plata sobra, pero se reparte como un embudo la parte más grande para pocos y la abertura pequeña para muchos. Cuando la realidad atosiva y los señoritos administradores de la democracia que durante 30 años nos trataron de convencer que esa vida era la buena y la que merecíamos dejamos de escucharlos, de nada valían sus sermones, sus discursos desapegados de la realidad de nuestros dolores. Usaron el poder para acomodarse en las butacas de la anestesia, donde ya nada les importa, donde nada les duele, donde solo ofrecieron la alternancia en el palacio como un simulacro de la democracia, pero el pueblo siempre fue excluido, relegado, voz de la inercia, murmuro invisible. Chile no despertó un 18 de octubre, un pueblo entero nunca cerró los ojos y a cambio nos lo cerraron, nos apresaron, nos hirieron y torturaron. Las instituciones siempre funcionaron a medias, porque lo único que se dedicaron fue a informar y difundir decisiones, acciones y procedimientos que el Poder instaló para hacer funcionar su voluntad, siendo fiel a la premisa de resguardar sus intereses, sus privilegios y su red de beneficios. Durante 30 años se fraguó, fuera del foco de la TV, el trabajo de resistencia, granulado, disperso, testarudo y persistente, durante años las organizaciones de base, las coordinadoras, los centros de padres, las ollas comunes, los territorios organizados, los centros de alumnos, los artistas del pueblo, las mujeres, los trabajadores, compartían el diagnóstico. Nada ha cambiado. En esa mesa no cabemos todos. Fueron años de malestar, colmando las calles, que nunca escucharon. Fueron años de reclamos, nada hicieron. Fueron muchos los muertos, la justicia nunca llegó. Fueron muchos los castigados tras las rejas. Nunca los soltaron. Fueron largas listas de espera, nada gestionaron. Fueron miles de endeudados, nada se dieron. Fueron territorios completos invadidos, contaminados, usurpados y militarizados. Nada modificaron. Fueron millones sin casa, sin educación, sin salud, sin medicamentos, sin libros, sin alimentos y nada cambiaron. Con la rabia de la paciencia y la fe pública pisoteada, Chile evadió un torniquete, saltó la reja, rompió las barreras, no soltó las calles. Fue la palabra de la olla vacía, percutida hasta la saciedad, que con su voz y su eco resonante, dejó a la clase política luego de años de espera entre la espada y la pared. No sirvieron los partidos, no sirvieron las contaminadas vías ya usadas y capturadas para fraguar acuerdos entre gallos y medianoche. La cámara de la TV tuvo que mostrar al pueblo en la calle, al pueblo enfrente de sus ojos, mirándolos sin parpadear, dispuestos a no dar un paso atrás. A partir del legítimo reproche a quienes prostituyeron la democracia, fue que se destiló la tinta con la que se escribirá la nueva Constitución, que garantizará que la vida sea puesta en el centro de las decisiones públicas. Esa tinta tiene sangre, sudor, lágrimas de nuestra gente. Esa tinta lavó sus apremios, sus dolores, sus miserias, sus rezagos, el catastro completo de los desamparos. Son tantos los caídos, son tantos los ojos menos, son tantos los torturados que ni el tiempo alcanza para nombrarlos. Las lágrimas no alcanzarán ni tampoco el tiempo para llorarlos. Son nuestras manos las que serán instrumento público, voz de la calle, el contorno de cada una de las palabras que en ellas se frague, que determine el futuro y sus devenires, buscará reparar la desigualdad que ha modelado nuestra forma de vida y nuestra relación con la Madre Tierra. La tarea que tenemos por delante tendrá decenas de obstáculos, colisionará contra cientos de intereses, enfrentará y confrontará a quienes no querrán perder su cuoteo de privilegios, pero nada nos desalentará. Asumimos con humildad candente la labor ética, épica que el pueblo nos ha entregado. No soñamos libres, no soñamos más iguales, no soñamos más justos, no soñamos con los ojos desde siempre y para siempre abiertos, porque nunca estuvimos dormidos. Resistimos con insomnio las noches oscuras, porque siempre supimos que con el hilo de la justicia volveremos un nuevo amanecer. La culpa la sentí desde el diagnóstico. Culpa por poder sanar. Culpa por poder tener una cama, medicamentos y horas de atención. Culpa por aquellas que no tienen plata para una mamografía. Culpa por estar en el sistema privado de salud. ¿Por qué tengo que sentir culpa? si todos debiéramos tener derecho a la salud. Porque cuando hablamos del derecho a la salud, se tiene que traducir en el derecho a la vida. Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña de casa, mujer manifestante, por mi mamá Ana Rosa Espina Beltrán, por aquellas que no sobrevivieron, por aquellas que vendrán. No me haré la reconstrucción, porque cada marca en mi pecho es un grito de alegría a la vida. Por la, memoria, por la memoria de mi papá, abuelo, Alberto Espina González, y por mi madre, hoy alzo la voz. Arriba las, les y los que luchan, libertad a los presos políticos de la revuelta, verdad, justicia, reparación y no repetición, compañero.